Evidentemente estamos eh, con el susto, con el miedo de un nuevo rebrote debido a, a, este, a este horario. Eh, siempre hemos dicho que no es momento para disminuir el tiempo del toque de queda. Siempre hemos querido que se arrecie, tanto en las medidas como en el horario. Ahora con este cambio eh, de hora eh, ya estamos viendo cómo la gente aún persiste, aún, aún aumenta con lo que es la disminución de la precaución frente a esta pandemia. Porque no es solamente el que están eh, eh, durando más tiempo en las calles, sino que están utilizando por menos tiempo las mascarillas, están teniendo menos tipo de higiene, se están aglomerando cada vez más. Y a todo eso es que le tenemos temor, a que, se, ...a que suceda un nuevo rebrote. Mira, nuestro presidente, el doctor Waldo Ariel ...ha explicado y ha dicho que el fin de semana daba pena... cómo estaban las personas eh, en las playas, cómo andaban. Yo creo que ese toque de queda, el gobierno, el Estado Dominicano... ...el Ministerio de Salud Pública y todos los sectores que tengan que ver con eso... ...y nosotros mismos y ustedes también, debemos hacer un esfuerzo extraordinario... Para que la gente se cuide, señores, que usen su mascarilla, que se laven su mano y que no se estén juntando como en las piscinas, mucha, en muchas piscinas de, de, de, en los hoteles, porque al final van a tener que tomar otra medida más drástica y sería cerrar eso. Yo creo que como médico llamo a la población dominicana, llamo al sector, a todos los sectores, a que unamos esfuerzos para que esta gente eh, ve si esta pandemia puede comenzar, como ya lo está haciendo, a disminuir pero pensando siempre que si no hay una, un consenso entre los sectores turísticos y el pueblo en sentido general, la situación se va a seguir complicando. Por eso creo que esta expansión de del de, de, de, horario tiene su positivo y tiene su negativo. Todo va a depender de cómo los sectores involucrados en esto puedan dar una, puedan dar una respuesta a este, a este pueblo y a este país. O de lo contrario, puede haber muchos problemas en la República Dominicana.